¿Aún quieres salvarme? Y harás lo que sea necesario para hacerlo, aunque no valga la pena, incluso si se necesitan muchos intentos. Solo para que tuviera otra oportunidad de tener una vida feliz, eres ese tipo de persona. ¿Qué es este sentimiento? haciendo. No puedes, no debes. ¡Para ahora mismo! Frisk, no me prestes tu arma. casos tendrás que detenerlo está bien, no me queda mucho. Es tiempo de que estos viejos huesos descansen de todas formas. No nope. Por favor, solo un pequeño sorbo Tú no vas a beber nada, compañero oh. Oh. Grilby todavía no vuelve Y se supone que Grilby se esté abierto hasta ahora Sans, tú quieres hablar con ellos, ¿Verdad? En efecto, tengo que hablar con ellos yo mismo. De hecho, yo los llamé. Pero ah, no fueron muy cooperativos, que digamos. Y no es como que si la muerte de Frisk no nos haya afectado a todos. Pero supongo que los golpeó realmente fuerte. Ya casi nunca los veo. Fueron realmente heridos por ellos, de hecho. No se supone que te diga esto, Sans, pero siempre has estado al tanto de las cosas, ¿o no? Así que podría hacerte saber... Justo después de despertar, ellos no me rechazaron a mí, ni a mis padres, sin embargo con el paso del tiempo, ellos se volvieron más y más distantes, y todos habíamos asumido que era por la causa del dolor... Pero ellos me preguntaban si esa era la única razón. Después de todo lo que pasó, ellos, un día, finalmente no obtuvieron la respuesta. ¿Qué? ¿Pero por qué tendrás que ir tan lejos? Si ese es el caso, yo iré contigo. No puedes. Ellos no permiten que los monstruos se acerquen y... Yo deseo conocer un mundo mejor Chara... ¿Estás segura de que esta es la única razón? No es como si quisieras alejarme ¿Verdad? Tú, ¡Tú no tienes que hacerlo! ¡No estoy enojado contigo si eso crees! ¡Nadie lo está! Si todos lo supieran... ¡Nada de eso importa ahora! ¿Los motros serán libres? Y ambos viviremos. ¿No lo recuerdas? ¿Por qué llegué a mis sentidos en primer lugar? Lo hago. Entonces, ¿por qué estás.? ¡Para ya! ¡Ariel! De mentirme. ¿Y alguna vez dije algo que te molestara? P Pero. eso significa. Que yo. Chara, yo nunca te odiaría. Quizás no lo hagas. Aún así. Eso no cambia el hecho de que todavía sigo aquí. Mientras que tu amiga ideal no está. Tienes razón, Asriel. Yo fui una persona terrible. Sin embargo... Durante ese momento, ellos decidieron. Este mundo tiene buenas cosas que ofrecer. Necesito ver todo eso. Y averiguar cómo contribuir. De esa manera, tal vez un día habré hecho más bien que el mal. Así que no insistas en detenerme. Siempre tendrás alguien que se preocupe por ti, Asriel. Estarás bien. Antes de que te vayas... ¿Podemos visitar a Frisk por última vez? Solo los dos. Está bien. Chara tomó una decisión. Ellos preferirían mantener el paso del tiempo con mis dos padres. También Chara iría por su cuenta. Pero incluso si intentaban, dudo que salgan con la suya, al menos alguien será su guardián, supongo. ¿Eh? Apuesto que tanto Papyrus como yo somos a candidatos para eso. Lo siento, niño. Si terminamos yendo contigo, tendrás que lidiar con eso, te guste o no. Afortunadamente pude convencerla de visitar la tumba de Frisk conmigo. Fuimos al cementerio a la mañana siguiente. <música>